Artículo número 1. La naturaleza es todo lo que nos envuelve, incluyendo nuestro cuerpo como seres humanos que la habitamos. Así también los animales, las especies vegetales, los hongos, los microorganismos y todos los recursos naturales que nos un desarrollo pleno. Artículo número 2. Este cuerpo debe ser El laboratorio surge gracias a una invitación del área de SECREA, del Ministerio. Eh, donde nos eh, invitan a ser parte de, um, o generar una simbiosis con eh, gente o un artista externo que venga a participar con los niños, niñas y jóvenes del Secrea eh, en el contexto del Encuentro Lumen que nosotros dirigimos. Entonces durante um, un poco más de una semana junto al artista Claudia González quien ya ha venido en otras ocasiones a la región eh, y tiene un, una cercanía con, con los territorios locales eh, hicimos el laboratorio de coexistencias y el trabajo de estos jóvenes se va a, mo a mostrar en el contexto del encuentro. Eh, consistió en, primero, poder indagar a través de un ejercicio de escucha con los adolescentes que trabajamos del colegio luterano, eh, cómo ellos percibían la relación de la naturaleza con las prácticas humanas que se ejercen en la naturaleza. Y eso eh, fuertemente vinculado hacia eh, cómo también ellos perciben los derechos humanos, cómo se respetan o cómo no se respetan, y eso extendido hacia los derechos de la naturaleza. Ecología, eh, como las acciones de uno, o sea, como todo lo que uno pueda hacer que no implique ni afecte a el ecosistema, el medio ambiente, la ecología es, como, es como, eso, como ser consciente de lo que uno hace. Trabajamos en, en diversos ejercicios para poder o, eh, discutir y dialogar acerca de estas nociones y eh, uno de esos ejercicios fue salir a caminar por la costanera eh, fuimos también de expedición a Parrillar, que es una laguna que está acá como a una hora de, del centro de Punta Arenas y también al centro de Punta Arenas, a la, a la, zona, a la plaza. Y ahí, en ese ejercicio, recolectando objetos, haciendo registro fotográfico, tomando nota, haciendo también captura sonora, eh, tratar de eh, experimentar cómo percibir los espacios y los territorios de una manera un poco más vinculante. En principio fue, fue recibida como con extrañeza porque eh, era como una práctica que jamás imaginaron que podían hacer, como de salir a caminar, salir de paseo, ir de expedición y que esa práctica fuera validada también como metodología de investigación. Entonces al principio fue como, como te digo con extrañeza, pero en la medida en que íbamos avanzando ellos se iban involucrando cada vez más eh, y participando de manera súper activa.